Continúan apostados en el Parque Duarte de la Ciudad de San Francisco de Macorís los seis empleados del ayuntamiento, quienes esperan que se les pague sus prestaciones laborales. Bueno, todavía nosotros estamos mitigando un pedazo de pan. Hay personas, compañeros nuestros que han fallecido. Eh, todavía estamos mitigando que ese señor eh, nos estamos enfrentando a un faraón. Ese es el faraón que cumpla las prestaciones, que a dónde están esas prestaciones, que nunca hay dinero, pero para hacer otra cosa hay dinero, pero para pagarnos nosotros no hay, no hay dinero. Nosotros lo que le exigimos a él es que se nos paguen nuestras prestaciones, que salga de nosotros. Bueno, sobre el ayuntamiento de los empleados, yo soy uno de ellos también, Ale día lo que tiene que cumplir y pagarle a esos empleados y un servidor que soy yo, porque para otra cosa aparece cuatro para regar sobrecitos. ¿Tú me entiendes? Porque desde que llegó a ese ayuntamiento lo que hay es un caos y un show, porque cuando no es que se roban la batería de una grúa, cuando no se roban la gasolina de los camiones, cuando no hay un problema con el cementerio, ahora ve el show que pasó con unos regidores y la cabecilla, la cabecilla es el alcalde, porque es el que firma quién es el síndico, es lo que tiene que resolver y si no, que renuncie de ahí. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.